Bendito, bendito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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todo sea amado.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 ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva y de todo sea amado. Le damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos brinda de estar aquí en tu presencia, Señor Jesús. Padre, te presentamos nuestros sectores, Señor Jesús, y nuestros fieles, que vienen, Señor Jesús, a adorarte y glorificarte. Señor, en tus manos depositamos todas las circunstancias, Señor, de esta enfermedad para que Tú, Señor Jesús, la ley, Padre Amado, nos liberes y los que están, Padre, contagiar, Tú le des, Señor, su salud a todos, Señor Jesús. Te presento, Señor, especialmente al doctor, al hijo Doña Digna, y a Doña Digna también, por igual, Padre Amado. Tú conoces, Señor, sus situaciones y salud, para que Tú, Padre de contagia misericordia, que dé, Señor, a ellos un saludo, la liberación, sanación, para que puedan servirte, Señor, en espíritu y en verdad. Tú, que eres el reino de Dios, por los siglos de los siglos. santos. Amén. Sí, Señor Jesús, es hora de invocar tu santo nombre, de alabarte, de buscar tu rostro, Señor, en espíritu y en verdad. Gloria a Jesús, bendito y alabado, Señor. Tú que eres en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia, por tu amor y por tu misericordia. En esta hora, todos tus hijos e hijas, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias porque nos permite poder estar en tu presencia Gracias porque nos permite estar frente a ti y confiar en ti Gracias porque nos permite cosas buenas y cosas no tan buenas Gracias porque nos ama a pesar de que somos pecadores Y que somos indignos e ingratos ante ti Gracias por perdonar nuestros pecados, mis pecados y los pecados del mundo entero. Gracias por permitirnos estar en tu presencia, por permitirnos amarte, por permitirnos alabarte. Te presentamos cada una de nuestras necesidades como persona, como comunidad y también como hija e hijos de Dios, te presentamos de manera especial a nuestra hermana digna y a su hijo, para que en estos momentos tan difíciles de prueba de salud, tú no los abandones como tú lo haces siempre con tus hijos. Te presentamos a Milady, a Mancio, a Milvia, a Fadua, a Sara, te presentamos a cada uno de nuestros hermanos de comunidad, a Josefina, su esposo, y a cada uno de nuestros hermanos vecinos que están pasando por momentos difíciles, tanto de salud económico, emocional, espiritual, para que tú con tu divina presencia, porque eres omnipresente, omnipotente, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, le visite de manera especial. Gracias, Señor, porque sé que por tus llagas somos sanados, y por tus llagas glorifica tu santa presencia, y por eso te doy gracia, porque yo sé que tú estás obrando donde los médicos ya no pueden más. Señor, mira toda la turbulencia de nuestros país, todas las confusiones, todo cuanto está ocurriendo, Padre Santo, te lo ponemos en tu presencia, porque tú, dador de vida, tú que creaste el mundo y creaste al hombre a imagen y semejanza tuya, toca su corazón para que puedan enderezar los caminos y conocerte. Gracias, Señor, porque yo sé que tú lo haces y lo harás. Te lo pido de todo corazón, y tú dices que donde hay un corazón concreto y humillado, tú no lo desprecias. Aquí estamos todas tus hijas e hijos presentándote nuestra situación, nuestra historia, nuestras vidas. Tú la conoces mejor que nadie y tú sabes lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Te damos gracias porque tú estás obrando, porque tú sacará de todo mal aquello que no te agrada de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Vamos a hacer un rosario. Recuérdense que estamos en el mes de las madres y vamos a ofrecerlo a nuestra Madre Santísima, Madre de la Iglesia, Madre de todos nosotros, para que aquellos que no tengan su madre viva, Físicamente, confíen en que esa madre espiritual no los abandona Y que dentro de su manto protector está ese amor maravilloso de Jesús Vamos a ponernos en actitud y vamos a hacerlo con mucha fe y devoción Y vamos a presentarle a María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 como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salen de María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,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 en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos, Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todos sea amado. María, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. segundo misterio, lo vamos a hacer por cada una de las madres que sufran por sus hijos escarcelados, por sus hijos extraviados, desaparecidos, y por aquellos hijos que no obedecen y respetan a su madre, para que tú María Santísima lo toque en su corazón y le dé fortaleza a esas madres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado,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 Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Ave María Purísima Sin pecado concebido, María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia En la vida, en la vida y en la gloria. muerte, amparanos, Señor, Señor, amén Oh Jesús amén. mío, perdona nuestras culpas y pecados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 Tercer misterio, lo vamos a ofrecer por nuestros jóvenes de nuestra comunidad, de nuestra capilla, en nuestra parroquia, para que tú, Madre Santísima, lo acoja, en tu santo manto lo proteja de todo mal y sobre todo de este virus que está acabando con la juventud. Sí, María Santísima, te ofreco el tercer misterio para que tú desaparezca el coronavirus a nivel mundial. Amén. Que nos esté llegando a todas Amén. las madres del mundo. Amén. Santísima, Amén. Y por todas las necesidades también de nuestro país. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad y la vida tu voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día.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 Llevar cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Viva Jesús sacramentado. Viva Jesús sacramentado. Viva Jesús sacramentado.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 Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a a las más necesitadas de nuestra misericordia. Amén. Viva, y de todo sea amado. Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. quinto misterio lo vamos a ofrecer por nuestro proyecto del santuario San José para que tú Jesús sacramentado organice cada una de las piezas puestas en el proyecto y sea tú y tu madre María quien dirija cada una de las ideas que surjan de cada uno de nuestros pastores Padre nuestro.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 Ave María Purísima, sin pecado concedido. María, Madre de Gracia, madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparo, mi Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas si y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu misericordia. Amén. Infinitas gracias te damos, soberana princesa, por todos los favores que recibimos de tu benéfica mano. Dígnate a tenernos bajo tu protección y amparo. Y para más agradarte, te saludamos con una salve. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, de dulzura y esperanza nuestra.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 Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón míranos, míranos con, con compasión. compasión no nos, no nos dejes, dejes madre mía y échanos, échanos tu bendición todas, todas las, las horas, horas del día y también, también de la noche, la noche que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Amén contigo voy, virgen pura y en tu poder voy confiada pues siendo de ti amparada mi alma estará segura Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no aparte, ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos deje. y ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Más grande que el mar Más fuerte que el viento Que vino ya Sigamos en actitud de oración y aprovechando cada momentito con Jesús sacramentado. Preséntale a Él todas tus necesidades, todas tus virtudes, todo tu progreso, toda tu buena noticia. Él dice, no temas, hijo mío, confiesa todo cuanto te preocupa. Pide por alguien, por un amigo, por tus hijos, por tus hermanos. Por un amigo, por tu esposo, por tu trabajo, por tu compañero de trabajo. Pide por tu hija, por tus hijos, por tu nieto, tu sobrino. Pide, pide mucho. Dice Jesús, yo estoy aquí, que soy tu padre, para acompañarte y agradarte. Mira Jesús, cada una de nuestras necesidades, tú la conoces mejor que nadie. Y tú sabes que somos débiles de corazón, que somos débiles ante el pecado. Ayúdanos a llevar cada una de esas cargas que tú sabes que a veces no podemos y que creemos que estamos solos, pero tú estás al lado nuestro para acompañarnos y ayudarnos. No estamos solos, porque tú estás con cada uno de nosotros y nosotras. Te agradecemos que esté presente en ese pedacito de pan, en esa Eucaristía hostia consagrada. Gracias por quedarte en ese pedacito de pan y darnos vida y vida en abundancia. Gracias Jesús porque tú nos amas a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras falsedades. A pesar de nuestros pecados, tú nos amas y te diste por nosotros en esa cruz. Gracias Jesús, porque tú vives y reinas en el corazón de tus hijos e hijas. Gracias porque estás aquí presente en el santísimo sacramento del altar. Gracias Jesús, gracias Jesús. Viva Jesús sacramentado. Que todo sea amado. Adoro el postrado de este sacramento. Sé servidoritos se establece nuevo. Dudo en los sentidos y el entendimiento. Que la fe los supla como sentimiento. Hino de alabanza bendición y obsequio. Por igual la gloria y el poder y el reino. Al eterno Padre con el Hijo eterno. Y al divino Espíritu que procede de ellos. Amén. Vestíte pan de cielo que, que contiene cito, en sí todo de ley. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste en memoria de tu pasión, te pedimos que nos conceda venerar de tal modo los grandes misterios de tu cuerpo y de tu sangre que incrementemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Am Amén. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su Sacratísimo Corazón. Bendita sea su Preciosísima Sangre. Bendita sea su Preciosísima Sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Viva Jesús sacramental. Viva y de todos sea amado. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y Queridos hermanos, en la misa de hoy vamos a ofrecer los siguientes discursos. Mirella segundo día y por la salud de Juan Francisco Carrió. Con el canto nos ponemos de pie para recibir a nuestros celebrados. a vivir este sacerdocio día eh, este sacerdocio real este sacerdocio común nos invita también nosotros a unirnos y a orar por todos los sacerdotes del mundo entero de tal manera que vamos a ofrecer esta santa misa por todos nosotros en un momento de silencio vamos a pedir perdón Señor, ten misericordia de nosotros muéstranos Señor, tu misericordia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 que para gloria tuya y salvación del género humano constituiste a Cristo sumo y eterno sacerdote. Concede al pueblo redimido con su sangre por la participación en este memorial experimentar el poder de la cruz y la resurrección de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. He aquí, mi siervo, Prosperará, será agrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al, al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerra, cerrarán la boca. Porque le han contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vino en él en ningún aspecto atrayente, depreciado y rechazado por los hombres, varón, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, depreciado y, des y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos. Y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras revelaciones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por su llaga hemos sido curados. Todo andábamos errante como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado al degollar, degollar, como oveja ante el equilador. Y decía, y no abría la boca. Iniguamente, contra toda justicia, se lo llevaron. ¿Quién se, pre se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura por los malhechores a la hora de la muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su vida. El Señor quiso triunfar, triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregué su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por la fatiga de su alma verá la luz, de, la luz y se saciará. Con su sufrimiento justificará a mi siervo, a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por esto le haré una parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso en se entregó a la muerte. Y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí la culpa de todos, intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. El salmo responsorial. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor y Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No callé tu justicia. Antes bien proclamé tu le lealtad y concilio. Tu amor y tu lealtad no lo he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy, Señor. de la Carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecadores y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo que dice en un pasaje de la Escritura, la alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen esos días, palabra del Señor es esta. Voy a poner mi ley en, los en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones y prosigue después. Yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder, de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos pues con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificad el cuerpo por el agua saludable. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar el santo evangelio. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria Señor En aquel tiempo, llegada la hora de cenar Se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes Antes de padecer Porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar Hasta que tenga cabal cumplimiento en el Reino de Dios Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo Tome, esto es, repártalo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber el fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino diciendo, esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que será derramada por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy jueves después de la fiesta de Pentecostés, celebramos a Jesús sumo y eterno sacerdote y nos preguntamos si Jesús en verdad fue sacerdote en los evangelios y en los escritos del Nuevo Testamento no hace mención de que Jesús sea o fue sacerdote y podríamos decirlo así el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio real es un sacerdocio existencial y nosotros aquí, la asamblea presente, también somos partícipes de ese sacerdocio existencial, de ese sacerdocio real, y en el bautismo se nos da ese sacerdocio. Por el bautismo nos hacemos sacerdotes y el sacerdocio en el antiguo Israel, pues era el que ofrecía sacrificio era el que ofrecía el sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo y para el mismo entonces eso es el sacerdocio ofrecer un sacrificio ante Dios y nosotros como partícipe de ese sacerdocio también ofrecemos sacrificios cuando nos entregamos cuando nos ponemos al servicio del otro cuando mi vida es para el otro, estoy haciendo un sacrificio unido al sacerdocio de la persona de Jesús. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros somos sacerdotes al estilo de Jesús, porque cuando ofrecemos, cuando sacrificamos parte de nuestra vida, cuando somos capaces de salir de nosotros mismos, hacia el otro ahí se va completando el sacerdocio sirviendo a los demás y ese sacerdocio como bien nos decía tanto la segunda lectura de los hebreos como el evangelio es un sacerdocio que el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio de la alianza y la alianza es el hilo conductor para entender la relación de Dios con su pueblo y resulta que Dios siempre se mantiene fiel a sus promesas Dios siempre se mantiene fiel a sus palabras sin embargo nosotros por nuestra limitación por nuestra incapacidad de comprender las cosas por nuestra fragilidad traicionamos esa alianza y sin embargo Jesús nos abre ese camino para comprender esa nueva alianza. Y la alianza, hay nuevas promesas. En una alianza hay nuevas promesas, hay nuevo cumplimiento. Nosotros tenemos que permanecer firme en esa alianza. Por ejemplo, en la vida matrimonial también se da la alianza. En la familia también se da alianza. Es un pacto. Y si rompemos ese pacto, se rompe el dinamismo, se rompe la relación, se rompe la confianza hacia el otro. Pero tenemos que aprender a mantener firme desde la persona de Jesús esa alianza. Y la alianza me permite comprender cuáles son las cosas de Dios, qué es lo que Dios me ha prometido, que nuestro sacerdocio, sea un sacerdocio hacia los demás. Que nuestro sacerdocio sea un sacerdocio de la alianza para poder comprender a Dios y a los demás. Que Dios siempre sea prioridad en nuestra vida. Con el y con el pan te ofrecemos, Señor, nuestro amor. de una flor y el cantar de aquel ruiseñor con el y con el pan te ofrecemos Señor nuestro amor el... queridos hermanos y hermanas vamos a orar para que este sacrificio que es mío que también es de ustedes, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario De nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Ya que por la Por la anuncio del Espíritu Santo Constituiste a tu unigénito Pontífice de tu alianza nueva y eterna En tu designio salvífico Has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia, en efecto Cristo no solo confiere la dignidad del sacerdocio real a todos los pueblos santos, sino que con su especial predilección elige alguno de entre los hermanos y mediante la imposición de las manos lo hace partícipe de su ministerio de salvación a fin de que renueve en su nombre el sacrificio del Redentor. Preparen para tu Hijo el banquete pascual, fomenta la caridad en tu pueblo santo, lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con su sacrificio y consagrando su vida a ti, a la salvación de los hermanos, se esfuercen por producir en sí mismo la imagen de Cristo y de toda una constante vida de fidelidad y amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos cantando con alegría. Que santifiques estos dones con la función de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes».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 Ten misericordia de todos nosotros, así como María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.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 Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. De aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y el que nos da su paz. El Hijo de la Virgen María, dichosos los invitados al banquete del Señor. Por eso a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante en la cruz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes les acompañe para siempre nuestra Santa Misa ha concluido glorificando al Señor con nuestras vidas podemos ir en paz santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga.